Bienvenidos a mi humilde canal, el día de hoy traigo el evento número 7 de Mortal Kombat 11, este evento es especial porque nos van a dar la skin exclusiva de Sub-Zero llamada Tundra, la, también la máscara de Sub-Zero llamada Triomancer, entonces este evento número 7 ha regresado ha vuelto y bueno, vamos a hacer esto brevemente, súper que fácil tenemos que ir a la cripta para aquellos que no sepan cómo funciona esto de la cripta porque tengo varios suscriptores que me preguntan hey, que dónde queda la cripta y no sabemos cómo es y bueno, empezamos, tenemos que ir a la cripta y dejemos que cargue el menú y todo lo demás y gracias a Dios este evento no se ha bugueado y como director del bueno, él señala que este evento ha regresado y no solo eso, sino que también se. What the heck? Sino que también señala que el evento se encuentra justamente largo, largo, largo por aquí. Aquí justamente donde se mezclan los consumibles y partes de traje. Eh, listo. Esto como pueden ver no cuesta ni un solo centavo. Entonces como no cuesta ni un solo centavo es del evento. Vamos a ver qué nos van a dar en esta ocasión. Y como dije, bueno, yo ya sé que nos van a dar porque yo ya he hecho este evento, lo estoy haciendo con una nueva cuenta y todo lo demás. Brevemente vamos a ver qué nos van a dar parte de Sub-Zero, partes de Sub-Zero, mejor dicho. La, el traje de, de Sub-Zero, ahí está, como lo dije, de Tundra, 100 cristales del tiempo y las máscaras de Criomancer. Esto es importante, como le digo, porque solamente. Esto está disponible en eventos exclusivos de la cripta Entonces, súper buenísimo Espero que el video del día de hoy les haya sido de muchísima, muchísima utilidad Disculpen un poquito mi voz Que es un poquito así, como que rasposa En tal caso me despido No olviden comentar y suscribirse Hasta la próxima Dao.